Soy Carlos de mesagráfica.cl. Estamos acá con Miguel Ferrado y Gabriel Rodríguez. Miguel, o sea, perdón. <risa> Gabriel Gabriel es dibujante y coautor de Logan Key Alpha y Omega y Miguel es su editor. Así que ahora vamos a... ¿Dónde vamos? A CNN. A CNN en Chile. ¿A una entrevista que a hacer? Parece eh, a propósito del lanzamiento del tomo final de Logan Key de Arcano Juárez. Exacto. Luego no de firmar todos los libros para la... ¡Acompañenos! Es ¡Vamos CNN! Lo que encuentro más heavy es que sea a propósito de haber terminado publicar lo que en Chile Encuentro que es por un lado para mí súper importante haber terminado publicar lo que en Chile y que además eso genere interés me parece doblemente recompensa Estoy súper contento de que... De que el trabajo que nos hemos dado de hacer esto con tanto tiempo y con tanta paciencia y con tanta obsesividad <risa> que se esté recompensando, recompensándose que la gente valora lo que quedó el resultado. Pero me llama mucho la atención de que en el fondo sea, sea tema de interés de, de, de los medios. O sea, que haya salido notas en el diario y ahora en, en CNN no me ser una grata, grata sorpresa. Ha sido toda una sorpresa y es súper eh, eh, gratificante verlo publicado finalmente en Chile. Y para mí, como que recién ahora, se acaba todo el proyecto de Lo Canquí que me acompañó durante prácticamente nueve años de mi vida ininterrumpidamente, desde que empezamos a publicar en Estados Unidos hasta que lo terminamos de publicar en Chile. ¿Cuáles son tus conclusiones? Ya acompañamos a Gabriel a su entrevista. ¿Qué te pareció la entrevista, Gabriel? Bien, súper bien. Encuentro súper interesante el, el, cómo le llamó la atención el tema del lanzamiento del último tomo de Lo Canquí. Me parece excelente que se esté ayudando a promover una obra de, de esta envergadura de, de publicación de cómic en Chile. Que estén ayudando a, a, a difundirla y que, que haya despertado interés. Así que yo estoy súper contento y encantado de que nos hayan invitado al CNN a conversar de, del cómic chileno y de lo que en particular. Era una entrevista donde se, se notaba que había ganas de hablar de, de lo que quien en difer, de, de diferentes aspectos, no solamente hacer como la cuña. ¿no? Y lo que dice Gabriel también es como bien impresionante que de alguna manera ya dejamos de ser el país de los lanzamientos mm. y, y ahora hay. Puede ser noticia que una cosa se termine, más que que está empezando, sí, siempre, sí. siempre la noticia es que algo está empezando y, y después como que terminan un poco como... Sobre todo en un rubro como este, que hay una obra que tomó en el fondo cinco años prácticamente, claro. en publicarse completa, que se fue haciendo a, a una velocidad bien controlada, para no cometer errores, para no pisarse la cola, sí. entonces que finalmente se logre concretar eso. Y el otro día le comentaba a Miguel que hay muy pocas obras en Chile que tengan la cantidad de páginas de cómic en una sola obra integral que se hayan publicado completa y en un formato de súper buena calidad y que va a tener una excelente vida útil en libros de muy buen de muy material. Así que en ese sentido no, no deja de ser menor poder estar celebrando concluir un proyecto a largo plazo sí, claro. en el Comité Penal.